Hola amigos de Un Café en Gaudium? Sean bienvenidos más a una edición de Su Café en Gaudium. En esta ocasión es una edición muy especial porque decidimos salir y hacer unas tomas de una ciudad que a mí en lo especial me encanta y la adoro, ojalá. Dios me preste vida para algún día poder vivir aquí. Y tenemos además un invitado especial que es Francisco Macías, nuestro diseñador de cabecera, héroe de nuestras portadas. Y me acompaña como cada semana Francisco Ramírez. Yo soy Gabriel Rodríguez. Paqui, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, Gabriel. Este, decidimos salir y ahora estamos en Guanajuato. A ver qué tal pinta el día. ¿Para esto? Así es. Amigos de Un Café en Gaudium, otra vez bienvenido, Gabriel. Ya se reintegra otra vez Gabriel a las grabaciones. Y nos encontramos, como bien dice mi tocayo, en la ciudad de Guanajuato. Estamos en el atrio del templo del Señor de Villaseca o Templo de Cata. Un templo con mucha tradición, un templo con una belleza arquitectónica muy importante, muy hermosa, de hecho es de las fachadas de los templos que a un servidor más, más me gustan. Y desde aquí estamos en un viernes de dolores, precisamente para llevarles a ustedes un poquito de esta bella tradición de esta ciudad. Así es compañeros y vamos a continuar en este Café en Gaudium y recuerden Mantener las medidas sanitarias, nosotros salimos con cubrebocas, seguimos usando gel y sanitizante y vamos a continuar observando esta hermosa ciudad especialmente para ustedes. Continuamos. No podíamos dejar de venir a Guanajuato en una fecha tan mariana y no visitar el museo o la galería Mariana, mejor dicho, a un costado de la basílica. Nos encontramos con Patricia Vargas, quien Gallardo. es Gallardo, perdón, que es la responsable de este museo. Nos encontramos aquí frente a una imagen que es característica del bien de Viviendo los Dolores, ¿verdad? Sí, así es. ¿Nos puede explicar un poquito más acerca de la imagen? Bueno, sí, mira esta imagen es una imagen que es del siglo XVIII, no conocemos el autor, pero además de todo es una imagen muy representativa. Muchas personas nos preguntan que por qué este, los siete dolores de la Virgen que están ahí completamente representados en esas pequeñas espadas que vemos ahí, pero también eh, vemos el... el Cómo la mayoría del pueblo de Guanajuato se desborda con el amor a Nuestra Señora de los Dolores. Cada día la gente aprieta un poquito más porque ya no solamente es el simbolismo de nuestros altares este, relacionados y representados con algunos símbolos de lo que significa este Viernes de Dolores para nosotros los guanajuatenses. Aquí, por ejemplo, podemos ver que este altar tiene todos y cada una de las cosas que simbolizan la relación con la Virgen. Voy a leérselo. Sí, claro que sí, para que nos diga bueno, bien qué elementos son. El trigo germinado, que es este, representa el cuerpo de Cristo hecho pan. Después tenemos las hierbas olorosas como es eh, lo que es la manzanilla y el ajenjo que vemos aquí, que también representan... Significa las menos el camino peinoso de la Virgen María que se endulza con el aroma de las hierbas para el, su alma. Después tenemos las semillas, como son este trigo ya hecho semilla y estos pequeños maíces que simbolizan el regreso, la naturaleza de la vida que resucita después de haber sido plantada en la tierra. Las naranjas agrias, bueno, no conseguí naranjas agrias, pero aquí tenemos naranjas, unas muy maduras y otras todavía muy agrias, que alude a Eva, quien pecó al probar la manzana, fruto prohibido, y evoca, y evoca las tendencias de la Virgen, o sea, el amor a la Virgen o su sufrimiento de la Virgen. Luego después las banderitas de papel picado que las vemos aquí arriba, esas simbolizan a la Virgen que recibió el pecado al aceptar el sufrimiento. Las banderitas son festivas y mitigan el dolor e indican el triunfo de Cristo sobre la muerte y el pecado. Este, por desgracia no tengo velas, pero las velas significan luz y es Cristo, nada más tengo una quien ilumina el camino y anda como un reflejo de nuestras almas que, que se desgastan en la presencia de Dios. Esferas de colores reflejan la luz de Cristo que es el sol y las naranjas, su sabor es agridulce como la amargura de las lágrimas de la Virgen. Entre otras de las cosas que tenemos de tradición en la ciudad de Guanajuato es que se regala agua fresca, que debe de ser de limón con chía. Hay una, una agua que es especial, que además de todo está hecha con rábanos, lleva este, ¿cómo se llama? Lleva lechuga, pero que también lleva como el agua de limón. Esa agua también es de la que se regala el día de hoy, esta muy especial no todo el mundo la regala, solamente la gente que conoce un poco la tradición. ¿Por qué? Porque viene del lo, de lo último para porque también nos dice que la amargura son las lágrimas de la Virgen. Entonces, bueno, el hecho de que te regalen un vasito de nieve o una agüita, significa que son las lágrimas de la Virgen. ¿Cuánto tiempo tiene esta tradición? Bueno, esta tradición viene, de lo que yo tengo entendido, como desde finales del siglo XVIII en esta ciudad de Guanajuato. Claro que hay antecedentes pasados, Ajá. pero esta fiesta que vivimos ahora eh, ha crecido muchísimo. Ahora se llama la fiesta de las flores, pero los guanajuatenses un poquito ya pasados en años <risa> recordamos una fiesta de la Virgen de los Dolores más pequeña, llena de flores, sí, por supuesto, con nuestros altares. Los altares se abrían a partir de las 12 del día, había lugares en donde algunos sacerdotes oficiaban misa para los feligreses en los lugares de los altares y de a partir de esa hora se empezaba a repartir la nieve. No había una revoltura del primero elemento de las flores junto con los altares, sino los altares se preparaban para que uno los pudiera disfrutar a partir de después de las 12 del día, que además de todo se rezaba el año y los a la un sonor que era un día de mucho amor a nuestra Virgen y entonces empezaban a regalar las nieves y las aguas. Pero había otra tradición, que las flores que se estaban vendiendo en el Jardín de la Unión, las mujeres daban las vueltas a la derecha y los hombres a la izquierda, porque ellos compraban flores y se las regalaban a las muchachas que les gustaban. Entonces, bueno, todas las mujeres iban con nuestros mejores vestidos este, bien presentados y esperábamos una Pues muchas gracias, Pati, por la explicación que nos has dado tan bien acerca del altar, y no sé si nos podrías recordar a todos nuestros amigos que nos ven en este café, ¿cuál es el horario de apertura y, bueno, y de cierre de esta galería? Bueno, eh, nuestro horario es de martes a domingo, de martes a sábado abrimos de 10 a 3 de la tarde, y los domingos de 10 a 2 de la tarde, siempre serán bienvenidas. ¿Tiene algún costo la entrada? La entrada es de $25 pesos por persona. Ok, pues muchísimas gracias, ya lo saben, si en estos días van a venir a Guanajuato, si en estos días pasan por aquí, se tienen todas las medidas de prevención, todas las medidas sanitarias y pueden visitar esta hermosa y muy recomendable y bella galería. Continuamos. Continuamos aquí en este viaje que estamos haciendo aquí en Guanajuato, en la hermosa capital de nuestro estado. Y en esta ocasión me encuentro con el padre Ezequiel. Este, tenemos hoy, llegamos justamente para el día de la festividad de la Viernes de Dolores, de la conmemoración. Y en estos momentos tuvimos la oportunidad de estar un poco afuera de la basílica de Nuestra Señora de Guanajuato. Y tenía el, y platicaba ahorita con, con el padre Ezequiel de que a él le tocó la fiesta sin pandemia. Ahorita sí es hermosa y todo y sí nos impresionó, pero ¿qué nos puedes platicar cómo fue la fiesta cuando tú llegaste aquí a la Basílica? Bueno, eh, cuando llegué aquí a la Basílica siempre la ciudad de Guanajuato se caracteriza por sus tradiciones, por sus devociones, por el amor a María Santísima. Entre las dos devociones está Nuestra Señora de Guanajuato y hoy de manera particular celebramos a Nuestra Señora de los Dolores. ¿Cómo es la celebración de Nuestra Señora de los Dolores sin pandemia? Toda la Plaza de la Paz este, y, to, y, y toda la parte del centro se llena de puestos, comida, eh, en la parte del jardín se llena de flores, altares y en, toda, y en todas las casas, eh, cada una de las familias tiene esta devoción, de poner un altarcito a Nuestra Señora de los Dolores. Entonces, nuestra, nuestra ciudad de Guanajuato se transforma de alegría, de gozo. ¿Por qué? Porque pues, se inicia desde el, desde el jueves a colocar los altares. Y, y hoy todo este día se comparten los alimentos se comparte la nieve aquí muy tradicionalmente se dice ya llora la Virgen y cuando se dice esto bueno pues es una invitación a recibir por pues, lo que se ha preparado la, la nieve, las aguas los alimentos y bueno pues es, es, una, es una fiesta que, que llena de vida a nuestra ciudad de Guanajuato entonces lo que tú me platicas ahorita bueno yo vengo de un pues de un poblado un poco grande se llama y Michoacán y es una, pues lo que tú me relatas, yo lo identifico así como la fiesta del barrio como la fiesta patronal, ¿no? Así es. Muy, muy común. Pero eso es algo que une a la gente, nos une sí. como comunidad. Y la pandemia llegó a darnos miedo, a separarnos por seguridad. Y cómo tú la ves a la gente, tú cómo la percibes, Bien. no es lo mismo poder abrazarte y el folgorio. ahorita saber que ni siquiera podemos chocarla así bueno sin miedo. El, el año pasado estuvo solo totalmente, no hubo nada uno por las calles solas, sin tráfico, sin personas, tenían como que ese temor. Hoy, gracias a Dios, pues se ha dado la oportunidad de, de volver a retomar esta festividad y, y he visto muchas aglomeraciones, las personas con cubrebocas y todo eso, pero pienso que de todos modos, aunque se haya dado la oportunidad, pues todavía sigue el, el riesgo vigente. ¿Mm? Bueno, y ahora ya el próximo domingo, ya es domingo de Ramos, y una de las preocupaciones de la gente más grande es ¿Cómo vamos a vivir la Semana Santa? El año pasado todo se canceló. No dije el próximo domingo. Una, dos... El próximo domingo es Domingo de Ramos y una de las preocupaciones más grandes de la gente es ¿Cómo va a celebrar Semana Santa? El año pasado todo se canceló, fue muy sorpresivo y la gente incluso hasta se entristeció porque nunca lo habían vivido. Hubo generaciones que nunca habían experimentado un cierre total durante Semana Santa. Aquí en Guanajuato, en Nuestra Señora de Guanajuato, ¿cómo han preparado? Qué, qué, ¿Cómo le van a hacer para que la gente no se sienta que no van a poder celebrar Semana Santa como ellos están acostumbrados? Este... La manera como se va a realizar es siguiendo las disposiciones de nuestro señor arzobispo. Él nos ha pedido que lo celebremos de una manera sobria. Por ejemplo, el Domingo de Ramos se va a celebrar con la entrada sencilla, es decir, el sacerdote va a pasar hacia los lugares bendiciendo los ramos, así de manera sencilla, y continúa la misa como de costumbre abriendo pues las puertas de la basílica, de la basílica, de los templos, para hacer que la circulación del, del aire continúe y, y con todos los protocolos que nosotros ya conocemos. El, el jueves santo, la misa sencilla sin lavatorio de pies, así como nos lo indica el señor arzobispo. Viernes, pues, la adoración de la cruz, así también muy, muy, muy sencilla. Igual el, el, el sábado el sábado santo. En, este, en esta ocasión, bueno, se van a suspender, aquí en Guanajuato se acostumbra mucho las, las procesiones, la procesión del silencio, el, el Via Crucis representado, en esta ocasión no va a haber nada de eso, sino eh, siguiendo las disposiciones será un, un, via cru, un Via Crucis meditado en la Basílica y también pues será transmitido a través de la, de la misma página. Y yo creo que le acabas de dar el punto exacto al que yo te iba a preguntar ahorita las misas transmitidas, los eventos transmitidos. Vamos a pensar un poco en las personas que ya son adultos mayores. Existen a veces tradiciones no escritas, y por ejemplo en ellos es, es que yo cada Semana Santa tengo que estar ahí, tengo que estar en el interior del templo. ¿Qué mensaje le darías a nuestros personas adultos mayores recomendándoles que se queden en casa? Bueno, pues eh, como desde el año pasado lo, lo iniciamos a través de la, de la televisión, eh, es una manera de estar espiritualmente presentes en la, en la celebración. Es importante que se queden en casa. ¿Por qué? Porque está, está su salud y ustedes como personas mayores son vulnerables. Entonces, pues es también una, una nueva, vamos a decir así, una nueva modalidad de participar en nuestra fe a través de la manera virtual donde aunque no estemos presencialmente, espiritualmente, estamos celebrando pues, los grandes misterios de nuestra fe. Y así es, y yo quisiera recordarles a todos que toda la comisión de Codipac León, Semanario Gaudium, Radio Cristo Rey y Cultura Digital han preparado contenido para esta Semana Santa, para ustedes, para poder vivir nuestra Semana Santa y tener nuestra fe muy cerca. De parte del Semanario Gaudium, les invitamos a que no se pierdan el inicio de todos estos contenidos el domingo de Ramos, a partir de las 8 de la mañana, donde tendremos videos que les van a gustar mucho y nos van a ayudar a llevar esta Semana Santa como es debido, a, a distancia y manteniéndonos seguros. Padre Ezequiel, muchísimas gracias. Muchas Vamos. gracias. Gracias a todos. Que tengan bonito día. Muy bien. Muchas gracias, Padre, por habernos recibido y habernos regalado un poco de su tiempo. Pero antes de irme, y para poder continuar con el señor me encantaría que por favor me regalara su bendición. Muchas gracias a ustedes. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. ¿Qué tal, amigos del Café en Gaudium? Aquí seguimos en Guanajuato y en esta ocasión. Francisco Macías, que viene aquí con nosotros, nada más que ahorita se nos escapó. Está como por allá. Está por allá, muy lejos, Está haciendo un recorrido rápido a la tienda. Este, nos regaló una portada que a mí me encantó, que es el Domingo de Ramos, la entrada triunfal de nuestro señor a Jerusalén. ¿Qué significa ese día, Pancho? Bueno, ese día significa precisamente el reconocimiento por parte de un sector del pueblo de Jesús como el Mesías se cumplen las escrituras que debía de ingresar a Jerusalén para precisamente darnos una enseñanza ¿no? y para precisamente llevar a cabo su pasión, muerte y resurrección con la Pascua eh, perdón con la, el Domingo de Ramos inicia lo que son las celebraciones de la Semana Mayor la semana más principal de los católicos y es por eso que como también hace un momento Gabriel contaba tenemos una serie de documentales, una serie de entrevistas para precisamente poder nutrir más nuestra fe, explicar lo que se pasa en estos días santos, a propósito de que por la cuestión de la pandemia no podemos a lo mejor presenciarlo en vivo, pero sí podremos alimentarnos más de esos contenidos para poder fortalecer más nuestra fe y no dejar que esas tradiciones vayan disminuyendo. Uno al pensar en el Domingo de Ramos no puede o bueno, al menos yo en lo personal, no puedo imaginarme cómo fue realmente la entrada de, de Jesús. No sé si estaría mal compararlo con la entrada de actualmente una estrella de roca al escenario con todos sus fanáticos alrededor, recibiéndolo con cariño y aprecio, obviamente. Porque a veces se nos olvida que no fue solo la entrada, hubo varios acontecimientos que eh, recordamos ese día. Y es justamente por lo que tú dices, traemos varios artículos que preparamos para nuestros lectores con mucho cariño y que van a poder disfrutar en el semanario Gaudium de esta semana y que me gustaría recordarles que pueden adquirirlo en los puestos de revista de zona centro en sus parroquias obviamente y en su versión digital en gaudium.codipaqueo.org por solo 10 pesitos ustedes pueden tener su versión digital y gozar su semanario Gaudium en la comodidad de su casa ¿Cómo lo ves Pancho? Pues hombre, ¿qué más? Preparémonos pues para el día de mañana iniciar la celebración de la Semana Santa y recuerda que si te está gustando este programa, por favor dale like, compártelo y regálanos estrellas. Continuamos. Me mandaron, yo no quería y me toca mandar a Lo que Chuy dice. Lo que Chuy dice. Muy buenas noches amigos de Semanario Gaudium. Pues esta semana nos tocó vivir el primer año de este acontecimiento tan irreal, el primer año de la pandemia, un año en el que hemos vivido experiencias que eh, pues ya lo habíamos dicho en otras ocasiones, parecen sacados de la ficción, de la ciencia ficción, de, de, de la imaginación más desbordada de algún escritor, eh, tuvimos la oportunidad, ustedes ya vieron seguramente la ruta de fe, donde Connie Hernández y Daniel Contreras Barajas, eh, enfermeros, nos hablan de sus experiencias de primera mano atendiendo personas aquejadas de esta enfermedad, pero no solo eso, sino que también ellos mismos nos hablan de lo que les correspondió vivir dentro de los hospitales como enfermos ellos mismos, Connie concretamente. Pues le pasó una experiencia muy intensa, una experiencia que le ayudó a fortalecer su fe eh, cuando se contagió en diciembre y gracias al trabajo de muchos doctores, gracias también ella lo atribuye a la fe eh, que salió fortalecida, pero la fe que es viviente y actuante en su trabajo no solo como enfermera, sino como laico comprometido, eh, pudo librarla. Eh, de manera personal nos compartió una experiencia que tuvo allí mismo, una experiencia mística en la que ella eh, tuvo un encuentro muy cercano con nuestro Señor, con la Virgen María. Eh, Daniel, por su parte, pues, nos platica de lo que le aconteció eh, atendiendo a unas personas, personas sencillas, eh, personas humildes, personas también de fe, que desafortunadamente perdieron a su familiar porque se acercaban a él y nos platica de lo que es la frustración, de lo que es la tristeza, de que se acerquen las personas y ellos mismos como enfermeros intentan hacer lo mejor que se puede, pero desafortunadamente les toca a veces ver cómo la vida se escurre entre las manos de estos profesionales de la salud. Ellos nos siguen invitando, como lo hemos hecho con otras personas eh, profesionales también de la salud que hemos entrevistado, nos siguen invitando a ser conscientes, a cuidarnos mucho. En estos días en que el semáforo pasó eh, amarillo, en el que parece que todo está muy bien, que casi casi la percepción general de la población es que no sucede nada, resulta que la amenaza sigue latente, que hay nuevas variantes de virus, que dentro de 15 días calculan doctores, enfermeras, las personas con quienes hemos platicado que conocen realmente este tema, en 15 días podríamos tener un repunte muy grave. Y todo pues, agravado por el, la situación de la Semana Santa, en la que muchas personas desafortunadamente no lo vemos como una ocasión para vivir la fe, como una ocasión para reflexionar, para acercarnos a los templos, a los ritos católicos, que lo vemos más como una oportunidad de salir a las playas, de salir a los destinos turísticos. Ojalá que por inteligente interés propio nos cuidemos, eh, veamos más esto como una oportunidad de reflexionar, de cuidarnos nosotros mismos, a nuestras familias. Y contribuir también con la sociedad porque finalmente en nosotros está realmente más que en el gobierno, más que en las instituciones, en nosotros está poder parar este virus. Este es mi llamado, esta es la reflexión. Nos vemos la próxima semana en Lo Que Chuy Dice. Lo que Chuy dice. Continuamos, amigos de Un Café en Gaudium, y nos encontramos justo detrás del antiguo Palacio Legislativo. Por este callejón se llega a la Universidad de Guanajuato. Gabriel. Así es, como dice Panchote, seguimos en este recorrido por Guanajuato. Y como acaban de ver, Chuy nos compartía un año en peligro, todo un año que México ha estado poniéndose a prueba constantemente. Para, Suena dramático, pero así es, sobrevivir. ...a este COVID que ha sido un problema a nivel mundial. Una de las cosas que a mí me gustaría mucho pedirles a ustedes... ...es que no bajen la guardia. No sé qué es lo que opina Panchote, ahorita nos lo va a compartir. Pero algo de lo que nos hemos dado cuenta... ...porque nosotros tenemos el privilegio de recibir las noticias... ...quizá mucho antes que ustedes... ...es que la gente se está relajando... ...y ya se acerca una nueva ola de contagios... ...y hay que estar al pendiente. De esto vamos a seguir platicando más adelante. Así es, Gabriel, ha sido un año muy complicado. De hecho, el día de ayer, bueno, en estos días, ya rebasamos los 200.000 muertos por esta enfermedad. La vacunación, como ya también lo habíamos dicho anteriormente, viene en un ritmo demasiado lento, debido tanto a la escasez que, que hay de la misma, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Y entonces ahora sigue el panorama igual de complicado no debemos de bajar la guardia, como bien tú señalas, sino seguir cuidándonos, seguir teniendo todos los protocolos de higiene para precisamente evitar que vuelva a haber otro, pues, otra ola, como le llaman, aunque yo más bien pienso que siempre ha habido marea alta en este tema de la pandemia aquí en nuestro país. Así es, Panchote, y yo creo que uno de los errores que cometimos como sociedad fue el confundir lo que el cambio de semáforo. Cuando nos dijeron que dejábamos de estar en color, rojo o amarillo preventivo y pasábamos a naranja, no significaba que pudiéramos salir libremente, ni que bajáramos la guardia ante las recomendaciones sanitarias, significaba que estábamos dando pasitos hacia una recuperación, pero se puede volver a dar un rebrote, y así como nos costó llegar a amarillo, pues en dos tres segundos vamos a volver a rojo si no seguimos estas medidas. En una de las entrevistas que hizo Chuy, que tuviste el placer de leer también, veíamos que uno de los enfermeros decía que era muy triste ver que incluso personal de la salud no se cuidara y no utilizara cubrebocas. Se los comparto así de manera personal en este café. Ahorita que estamos nosotros saliendo nos causa cierta tristeza ver y encontrarnos con personas que no traen cubrebocas, que no respetan las medidas sanitarias y que la realidad es que ese tipo de acciones pues nos ponen en peligro a todos. Sumando que ahora en estas vacaciones de Semana Santa para muchos son vacaciones, hay gente que ya se está yendo a la playa porque al parecer ya se les olvidó lo que involucra esta pandemia. conoces tu qué opinas Pancho? Exactamente, hay una confusión como bien dices sobre el tema del semáforo, el semáforo se ha modificado también para favorecer el tema económico, pero no quiere decir que haya o que exista una este, mayor cantidad de casos menores de contagios, sino que se está buscando la manera de poder facilitar las, medidas, las, las cuestiones económicas, porque pues todo va, va, va de la mano, ¿no? Si se para la sociedad, se para la economía y vienen problemas para los diferentes sectores económicos. Como bien dices, tristemente este, se pierde la conciencia del acontecimiento, tristemente se pierde la conciencia del cuidarnos, del tener un poquito de empatía para con el otro y de pues mínimo usar el cubrebocas o mínimo lavarnos las manos o mantener una sana distancia ¿sí? tristemente, bueno no solamente en León, en Guanajuato, en cualquier municipio vemos que sigue habiendo muchos sectores de la población que todavía no la creen todavía a estas alturas no la creen, que piensan que son inmunes, que piensan que no es cierto pero también hay otro sector que ya está cansado pero más bien tenemos que tomar conciencia que, a lo mejor, el no tomar las medidas necesarias para precisamente cuidarnos o protegernos, nos puede llevar a más casos y a otra vez que se llenen los hospitales, a otra vez que falta el oxígeno, a otra vez que se escaseen los medicamentos para atender a las personas con COVID. Porque también, la otra realidad, que hace rato también yo les decía, las vacunas van a cuentagotas. Sí, y es que tú mencionas ahorita algo muy importante, y es que la gente ya está cansada, principalmente los alumnos ya se cansaron, los padres de familia están agotados, sabemos que les mandamos un reconocimiento a todos los padres de familia que han estado puntuales y a un lado de sus hijos en las clases en línea. Yo los comprendo, yo sé que es difícil trabajar y después llegar a más trabajar con sus hijos en las clases, pero consuélense, busquen el refugio en saber que todo es para bien, preferible sacrificarnos un poco más a que tengamos los días contados. Exactamente, así es. Entonces, a seguir con las medidas de precaución y a, eh, de alguna manera, mantener la sana distancia y el lavado frecuente de manos. Ya lo saben que si les está gustando el programa, a favor de compartirlo, denle like, regálenos estrellas. Desde Guanajuato, continuamos. Y esto ha sido todo por esta semana en el Café en Gaudium. Nos despedimos deseándoles de corazón que se cuiden, que respeten las medidas de sana distancia y recuerden que pueden conseguir su Semanario Gaudium en puestos de revistas de zona centro de León, Guanajuato, en las parroquias cercanas y la versión digital a través de gaudium.guadipaqueon.org. Agradezco a Francisco Ramírez Panchote que está cada semana conmigo y a nuestro invitado especial, Francisco Macías En paz muchas gracias por la Gracias Gabriel por la invitación. Bonito, Buena parte. Ok, les recordamos, fíjense bien, pon atención por esta ocasión por primera vez desde hace mucho tiempo, años, sí va a haber edición el domingo de resurrección y va a haber también edición el domingo primero de Pascua. Entonces, para que estén atentos en sus parroquias, en los puestos de revista y puedan conseguir la edición. Mañana se vende la edición del domingo de Ramos y en, de mañana en ocho días tenemos la edición de la resurrección, de todo lo que se vivió en la Semana Mayor. ¿Sale? así es, nos despedimos les agradecemos haber estado con nosotros recuerden si les gustó este programa denle like, compártalo con sus amigos regálenos estrellas y recuerden también que pueden escucharnos a través de Spotify buscándonos como Un Café en Gabriel. nos despedimos esta semana con estas increíbles personas que acabamos si de conocer de hasta luego nuestros nuevos mejores amigos, adiós